Es un lugar inigualable para, para desarrollar esta actividad de recibir a colegas de todo el país, en ámbitos de todas las facultades de ingeniería, de todas las disciplinas de ingeniería, porque esto es, abarca transversalmente a toda la ingeniería del país, y a, a colegas latinoamericanos contándonos sus desafíos, sus estrategias, sus, sus principales eh, líneas de trabajo en el ámbito de la ingeniería. Es un congreso que va a tocar temas estratégicos muy importantes para los próximos años para que podamos generar más y mejores ingenieros que puedan transformar la realidad de nuestra región. Es un avance significativo en lo, todos los aspectos diríamos, que, que tienen que ver con el Congreso. Diríamos, nos, este Congreso va desde lo que es educación, investigación, desarrollo social. Pensamos que los trabajos que se van a exponer acá crean lazos y dan ideas, diríamos, a posibles investigaciones y posibles desarrollos futuros. Este primer congreso latinoamericano de ingeniería nos va a permitir interactuar no solo dentro de la Argentina, sino con nuestros pares de otros países y, y así lograr el objetivo de no solamente encontrar soluciones a problemas comunes, sino también la posibilidad de empezar a generar proyectos conjuntos, movilidades. Lo que se están debatiendo acá son políticas de gestión pública de, de, de la educación, articulación entre el sistema científico-tecnológico y particularmente la facultad de Ingeniería y demás, entonces vas a encontrar muchos docentes, incluso decanos, eh, hay estudiantes, pero eh, ya los que están trabajando en, el grupo, en algún grupo de investigación y demás. Y aparte esta mirada particular que estamos poniendo en el vínculo sur-sur, o sea, las, las universidades eh, tenemos en general mucho intercambio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 es ofrecer carreras mirando el territorio, las necesidades regionales, y en ese sentido hemos crecido en carreras técnicas, tanto a nivel de pregrado como de grado, que también contribuyen a que nuestros jóvenes tengan más oportunidades.